Está en el tema judicial. ¿Quiénes son los que congelan en este caso los recursos? ¿Por bueno, las regalías? Bueno, en realidad es una orden del Tribunal Constitucional y nosotros eh, cumplimos lo que nos dice el Tribunal. ¿no? Mientras no llegue la orden del Tribunal, entonces las cuentas congeladas. Sí, sí, sí. ¿Las regalías congeladas están guardadas? ¿No se están.? son utilizando? congeladas, no no, no, no, no. Porque hay algunos no No, no, que no, no, no, no, no, no El, el congelamiento es congelamiento, sí, sí. o sea, las cuentas, la, la plata la de sus cuentas, pero está, o sea, no la pueden utilizar, eso es lo que significa el congelamiento. ¿eh Thank you.